Hola, ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este su programa fiscal Consentido a través de la señal de census capacitación. Su amigo y servidor, José Alfredo Zaragoza, buen día, pues transmitiendo el día de hoy, lunes 24 de enero de 2022 y después de un ratito de todo este tema que pues tuvimos del fin de año, las fiestas, que si traemos o no traemos gripita, o que si era la variante Omicron, pero bueno, aquí afortunadamente estamos regresando, gracias a Dios, sanos con todos ustedes para poder tener una emisión más de este su programa fiscal consentido. Espero que se encuentren muy bien, un gusto iniciar la semana. En esta ocasión, si bien se tenía, eh, pues, considerado hacer la emisión en vivo como recurrentemente lo hacemos en esta señal de familia census, pues tuvimos por ahí también algunos temas de trabajo que pues eh, se complicaban un poquito con el horario de la transmisión, pero pues también con la idea de volver aquí a redes sociales con todos ustedes, pues es por eso que tal vez eh, en este momento no en vivo, pero sí de manera diferida pues estamos llegando a la señal de todos ustedes desde Facebook Live a través de Familia Censos. Así que bienvenidos, un gusto estarlos viendo, estar siguiendo sus reacciones, también ya más tarde, de manera diferida. Vamos a enviar saludos aunque sea por la cajita de comentarios, vamos a estar atentos a todos los saludos, a todos los comentarios, dudas, o inquietudes que sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues tengan ustedes. Así que, eh, pues no me resta más que presentar el tema que trataremos el día de hoy en su programa Fiscal Consentido, y bueno, seguramente como algunos ya pudieron verlo, en la publicidad del programa, en la publicidad que eh, por ahí estuvo también ya eh, manejando la gente de Censos Capacitación, hoy haremos un alto en el camino para revisar las reglas de carácter general que se publicaron con la resolución miscelánea fiscal el pasado 27 de diciembre pero vamos a enfocarlo eh, con el tema que ahorita eh, pues a todos trae vueltos locos algunos ya hartos otros aburridos otros muy interesados quizá gente que de momento eh, pues no no le termina de entender a este régimen Vamos a enfocarnos a las reglas de carácter general del régimen simplificado de confianza. Y bueno, seguramente en este momento lo vamos a hacer un poquito enfocado o volteando a ver la situación de las personas físicas. Recuerden que ya estamos a 24 de enero. Escasos días eh, ya nos restan para pues, poder presentar si es que yo cumplo con requisitos, poder manifestar el aviso de actualización de actividades económicas, donde eh, siendo que yo cumpliera los requisitos que señala el artículo 113 de la ley del impuesto sobre la renta, pues yo tendría a más tardar el próximo 31 de enero para estar presentando ese aviso de actualización. Así que, pues, la mesa está puesta, estimados Vamos a iniciar deseando no antes que tengan un excelente inicio de semana. Y bueno, agradeciéndoles también que nos estén sintonizando. La gente que ya nos empieza a comentar ahí a través de la cajita de comentarios de este Facebook Live. Un abrazo, un saludo. Les agradezco que nos estén siguiendo en este momento, en esta transmisión. Pero bien, vamos a iniciar. Y qué mejor que presentarles a ustedes pues el texto normativo de esta resolución miscelánea fiscal. Así que denme un momentito, estamos compartiendo pantalla. Recordemos que la resolución miscelánea fiscal, pues de acuerdo a lo que señala el artículo 33, fracción primera, inciso G, pues eh, es una serie de reglas de carácter general que va a publicar el servicio de administración tributaria para el mejor ejercicio de sus facultades. Entonces, digamos que parte de lo que va a hacer la autoridad con la publicación de estas reglas, pues es poder dar una guía al contribuyente de los distintos procedimientos, gestiones, Recordemos que últimas fechas, pues, eh, la ley recurre mucho a este tema de las cláusulas habilitantes. Seguramente alguna vez en alguna de las leyes impositivas te has topado con este tema de y todo aquello que señale el servicio de administración tributaria mediante reglas de carácter general. O sea, lo hace extensivo para que sea finalmente la autoridad quien ponga las reglas del juego. Este mismo artículo, este inciso y fracción, inciso G, fracción 1 del artículo 33 del código, pues de entrada señala que la resolución miscelánea fiscal no me puede establecer obligaciones distintas de las que ya se prevén en la ley impositiva. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. No obstante, como dijimos, pues en ocasiones el legislador al momento de, de votar, al momento de aprobar ya como definitiva una ley, pues eh, ahí mismo dentro del texto normativo queda señalado eh, que todo se va a hacer conforme a lo que se señale mediante reglas de carácter general. El tema a discutir el día de hoy no va a ser si está bien, si está mal, si es correcto, pero sí lo que quisiera señalar es que por ahí de repente traemos alguna eh, pues, no sé si llamarle algún error, algún paradigma, en el sentido de que la resolución miscelánea fiscal, pues, únicamente me puede establecer derechos y no obligaciones. Entonces, pues recordemos, en el momento que la ley habilita a la resolución miscelánea, pues, la propia ley está diciendo que tal o cual procedimiento, tal o cuales requisitos, tratándose de la gestión, eh, del tipo de trámite que haya que realizar, o de cumplir, no sé, algún requisito de las deducciones autorizadas, algún requisito de los comprobantes fiscales, pues es la propia ley la que señala que se tendrá que hacer conforme a lo que disponga el servicio de administración tributaria, conforme a lo que vienen siendo las reglas de carácter general. Entonces, viéndolo, eh, pues en estricto sentido, no podríamos decir que la resolución miscelánea fiscal no pudiera establecer, establecernos hasta cierto punto algún tipo de obligación. Lo que sí delimita, y recordemos que partimos del principio de legalidad, aquel que señala o que me dice que la autoridad, en este caso la autoridad fiscal, pues únicamente podrá hacer lo que la ley le permita, pues lo que sí nos señala este inciso G de la fracción primera del artículo 33 de código. Es que no podrá establecer obligaciones la resolución miscelánea fiscal en materia de lo que vienen a ser los elementos de la contribución. Es decir, estamos hablando de sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, precisamente porque eso viene definido como tal, viene integrado o conformado como parte del texto normativo impositivo. Así las cosas entonces. Ese sería así como a grosso modo un antecedente, de lo que viene a ser la resolución miscelánea fiscal o las reglas de carácter general. Así que vamos a iniciar. El tema que ahorita eh, tiene revuelo en relación con el régimen simplificado de confianza, o como muchos le han llamado reciclo, es este asunto del aviso. Entonces, eh, lo primero que habría que señalar ya de acuerdo con lo que estamos revisando, en el tema de reglas misceláneas, aunque ya nos lo anticipaba el artículo segundo de disposiciones transitorias del decreto del 12 de noviembre, eh, pues está en virtud de que no hay que presentar un escrito, no hay que enviar un caso de aclaración, y esto lo, lo hemos señalado en los cursos que hemos tenido oportunidad de impartir en el tema de reciclo. Yo les decía que no sé de dónde sale esa versión, de dónde sale la idea del escrito libre, eh, por ahí de lo que vendría a ser el caso de aclaración. Yo creo que nos dejó muy tocados, o nos dejó ahí muy confundidos el tema, eh, pues de un régimen que también no, no es, este pues digamos, eh, muy lejano de lo que son estas novedades fiscales. Recordemos que precisamente en el ejercicio dos mil veinte, vio la luz o entró en vigor el régimen de plataformas tecnológicas? Y bueno, si bien lo más sencillo hubiera sido realizar la actualización a través de este cuestionario de actividades económicas, usted aviso de actualización de actividades económicas, la realidad pues es que la plataforma del servicio de administración tributaria no estaba preparada. Entonces, si bien, no obstante, ya dentro del la ANEXO 6 se contemplaban las actividades económicas y propiamente el régimen de plataformas tecnológicas, la realidad es que ese parche o esa actualización, como tal, no la tenía la página o el portal institucional del servicio de administración tributaria. Y empezamos a jugar con esta situación, ¿no? No eran pocos los contribuyentes que realizando este tipo de actividades a través de plataformas, pues empezaron a enviar sus casos de aclaración. Y bueno, miren, no les hago el cuento largo. Al día de hoy, y así lo hemos constatado aquí en el despacho en la firma, <coughs> tenemos contribuyentes que a la fecha el servicio de administración tributaria no ha dado una respuesta al tema de plataformas tecnológicas. Obviamente, pues no dejamos esta situación ahí en el limbo, ¿No? O, o volando en el aire. De hecho, si recuerdan, a mediados de julio, ya casi para iniciar agosto, pues finalmente la autoridad fiscal pudo actualizar su plataforma del aviso de actualización de actividades económicas y ya se pudo realizar el proceso, pues vamos a llamarle de manera manual a través de lo que es este apartado del portal institucional del SAT. Así las cosas, pues es el antecedente, eh, pues directo, el, el más reciente que tenemos en este tema de actualización de regímenes fiscales. Entonces, no sé si por ahí tuviera que ver este asunto en el sentido de que mucha gente sigue con la idea de que, oye, tengo que hacer algo, no tengo que hacer nada, eh, si me quiero quedar donde estoy, ¿qué tengo que hacer? Todo lo vamos a hacer a través del aviso de actualización de actividades económicas. Oiga, contador, ese, ¿dónde lo encuentro? Bueno, pues así como cuando eh, quieres actualizar tu domicilio fiscal, cuando quieres agregar alguna nueva actividad económica, ¿sí? Cuando quieres, no sé, eh, por ahí, este... Pues vamos a decirlo, eh, cambiar de régimen, ¿no? Precisamente. Ahí más o menos es donde nosotros tendríamos que ir. ¿sí? No es irme a mi portal, no es irme al buzón tributario. Y bueno, vamos a empezar. Pero ahora, hablemos de qué situación hay para con los que se van a inscribir. O se están inscribiendo en el RFC. Y en ese sentido tenemos la regla 3.13.3. La cual me señala que si yo me estoy inscribiendo en el padrón de contribuyentes, ¿Sí? En este caso, eh, no, es la regla 3131. Aquí está, miren, opción para presentar el aviso de inscripción en el RFC en el régimen simplificado de confianza. Entonces, fíjense, si yo me voy a dar de alta en el padrón, no sé, el día de hoy, 24 de enero, me voy a registrar en el RFC, de antemano, pues, ya sabemos que no lo podemos hacer en línea, ¿no? Ya, ya tenemos que acudir de manera presencial a las oficinas del SAT, por lo que seguramente, pues, ya tuvimos que estar ahí cazando alguna cita, ¿vale? Entonces, lo que me señala la regla 3131, pues, es que yo voy a hacer este trámite de alta en el RFC, obviamente solicitando que quiero tributar en el régimen simplificado de confianza. De acuerdo a la ficha de trámite 39 diagonal Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, aquí hay algo que me llama la atención y en este momento, pues se los voy a mostrar. Aquí lo vamos a poner. Aquí está. Mire. La regla 3.13.1 me señala que si en este momento yo quiero presentar el aviso para inscribirme en el RFC y optar por el régimen simplificado de confianza, pues yo como persona física lo tendré que hacer a más tardar el 31 de enero de 2021. Es decir, nos quedan por ahí escasos seis, siete días para poder realizar el trámite. Aquí hay algo que me llama la atención. ¿Sí? ¿Sí? Eh, el antecedente inmediato que tenemos es el tema del régimen de incorporación fiscal. En cualquier momento del año que yo me pudiera, o, o que yo tuviera la necesidad por realizar algún tipo de actividad económica de inscribirme en el RFC, pues no sé, a lo mejor me podía inscribir en enero, en marzo, en agosto, septiembre, cualquier mes del año, y pues si yo cumplía los requisitos, eh, en ese caso era una persona física, que no realizaba alguna actividad que no fuera compatible con el RIF, o que no fuera accionista, integrante de persona moral, algunas de las, pues de las situaciones que me pudieran eh, no permitir optar en el régimen, pues poco importaba la fecha en que yo me registrara en el padrón de contribuyentes. Insisto, podía ser agosto, septiembre, julio, mayo. Y en ese momento bastaba con que cumpliendo los otros requisitos, yo estimara que mis ingresos no iban a exceder de dos millones de pesos. Aparentemente la glosa, o lo que señala el artículo 113E, pues también nos brinda esa posibilidad. ¿Por qué? Porque eh, tenemos de hecho un procedimiento similar ¿A qué ocurre? Recordemos que el banderazo de salida del reciclo, pues es en este año 2022. Sin embargo, pues al cambiar de ejercicio fiscal, yo tendría que voltear a ver el ejercicio inmediato anterior para validar que efectivamente en el ejercicio anterior yo no hubiera excedido del umbral que tiene marcado el reciclo, que es de tres millones y medio. Aquí la problemática no es para quien todo 2022 fue reciclo. La problemática viene para quien se inscribió a mitad de año o en fracción de año o ya iniciado el año en el RFC y pues no realizó las actividades los 365 días del año. Entonces, así como en su momento lo hacía el artículo 111 del régimen de incorporación fiscal, en el sentido de, bueno, ok si no tributaste el año completo, vamos a ver cuánto manifestaste de ingresos vía declaración, vamos a ver cuántos días tributaste dentro del año y una vez que saquemos un tipo eh, pues, promedio diario de ingresos, vamos a anualizarlo, a elevarlo, ya sea multiplicarlo por 365 días y si como resultado de esta operación me diera una cantidad mayor a 2 millones, eso sería un indicativo de que para el año siguiente yo ya no podría seguir siendo RIF. Este tratamiento especial, este cálculo especial, por llamarlo de algún modo, es para cuando... Eh, no me gusta utilizar el término de año irregular, porque eso aplica más bien para una persona moral, pagos provisionales, y ISR anual. Y de hecho recordemos que en el RIF pues se trataba de pagos definitivos. Más bien yo diría año de calendario completo, ¿no? Y bueno, en este caso, como no operé todo el año, pues necesito ver si por la porción de año que operé, si yo anualizar el ingreso, si efectivamente no excedí, para el caso del RIF, los 2 millones, y para el caso del Reciclo, los 3 millones y medio. Aquí viene lo curioso. Yo no entendería el por qué el artículo 113 me señala ese procedimiento cuando pareciera que la regla 313.1 me... Limita. ¿En qué sentido? Bueno, pues vamos a entenderlo así: fácil, sencillo y práctico. Si tú no estás inscrito en el RFC y piensas realizar una actividad económica en el año 2022, y tú consideras que por tu perfil, actividad económica o características, puedes tributar dentro del reciclo, pues así tal cual como está redactada la regla 3131, pareciera que el tiempo se te está agotando. Porque lo que nos dice la regla, eh, pues digamos así, eh, de manera directa, tal cual, sin raja tabla, pues es que si yo me voy a inscribir en 2022 en el RFC y quiero ser reciclo, lo tendré que hacer a más tardar el 31 de enero. Tengo dos hipótesis al respecto. La primera, pues quiero pensar que se pudiera tratar de un error de redacción porque me queda claro que un contribuyente en cualquier momento del año que se inscribiera en el RFC que cumpla requisitos y que estime que sus ingresos no excederán de tres millones y medio pues también podría estar dentro del régimen simplificado de confianza. Esa es la primera lo cual eh, pues se puede resarcir ¡Ojo, eh! No se me vayan a confundir, no estamos hablando para optar o para cambiar, no estamos hablando cuando alguien se inscribe, cuando alguien alguien recién se inscribe al RFC, para no confundirnos, ¿eh? No no, no quisiera que si tú en este momento te estás conectando aquí con Familia Census, eh, en las redes sociales, Census Capacitación o alguno de esos grupos, pues que te vayas a quedar con la idea de que, bueno, eh, este men de qué está hablando, ¿no? Eh, ya, ya no me queda nada claro, ya me confundí. Estamos hablando de inscripción en el RFC y cuando yo como tal quiero tributar dentro del reciclo. ¿Cómo se solucionaría esta parte? Bueno, si efectivamente se tratara de un error de redacción, pues bastaría con que eh, se modificara el texto, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de alguna versión anticipada para que luego ya se vuelva oficial. En lo, que viene siendo una en lo que vendría siendo una resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal. Ahora bien, si no se trata de un error de redacción, pues pareciera que el criterio que adopta la autoridad, al menos por 2022, yo no sé hasta qué punto sería motivo de estudio, ver hasta, pues hasta dónde se puede eh, extralimitar la regla en relación con lo que prevé la ley, pues yo pensaría que el criterio de la autoridad es que quien quiera hacer reciclo, ya sea contribuyente con antigüedad o contribuyente recién inscrito, pues únicamente, tal cual como lo prevé el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, pues únicamente lo podrá hacer en el mes de enero y tendrá que tributar el ejercicio completo dentro del reciclo, ¿ok? Entonces, estimados, así la regla 313.1, este tema de la gente que recién se está incorporando al RFC, obviamente pues ellos ya tienen cerrada la puerta para el RIF. Recordemos que el RIF pues únicamente quedó abierto para aquellos contribuyentes que ya eh, pues venían como tal tributando dentro de dicho régimen y lo eran a más tardar el pasado 31 de agosto. Voy a dar un brinco. De la regla 313.1 me voy a ir hasta la regla 313.27. ¿Y por qué me voy hasta esta regla? Porque esta reglita nos habla del cambio que automáticamente pudo haber efectuado la autoridad para que yo estuviera dentro del régimen simplificado de confianza. Ojo que este cambio eh, que pudo haber efectuado la autoridad, de hecho la regla no tiene como destinatario únicamente a personas físicas, tiene también como destinatario a personas morales. Recordemos que hay por ahí este pues un régimen aplicable reciclo personas físicas y hay un régimen aplicable reciclo personas morales. Entonces, ¿Qué me señala esta reglita 31327? Pues que con la información que contara la autoridad fiscal, en este caso nuestro amigo Satanás, a más tardar el 31 de diciembre de 2021, pues en este caso la autoridad podía actualizar nuestras obligaciones fiscales, más allá de que fuéramos personas físicas o personas morales. ¿Para qué? Precisamente para ubicarnos dentro del reciclo. Recordemos que específicamente en el caso de persona física, pues el reciclo es un régimen de tributación optativo. Por lo cual, pues si la autoridad en este caso te llevó para allá de manera automática, porque revisando sus registros, pues ella consideraba o consideró que tu perfil se adaptaba, estaba hecho a la medida para este tema del reciclo, pues pudo ser que a lo mejor tú todavía estás pensando si te vas y si no te vas, y resulta que a lo mejor ya lo eres, ¿no? Aquí la pregunta sería, oiga contador, ¿cómo puedo revisar si yo estoy o no ya en el reciclo o que la autoridad de manera automática me haya migrado a ese régimen? Pues muy sencillo, tendríamos que ir y consultar con la, en la página del SAT, que dicho sea de paso, habrá que decir que este mes ha estado fatal, la plataforma ha tenido muchas fallas, por supuesto, si, sin señalar eh, este tema como algún pretexto o algo, digo, finalmente decidimos estudiar y dedicarnos a esta bonita profesión. Primero lo que es el tema de la contaduría, posteriormente pues ya volteamos a ver y a enfocarnos a la materia fiscal. Y bueno, pues es con lo que tenemos que batallar, ¿no? En el día a día. Entonces me voy al apartado del SAT para ubicar eh, dónde puedo yo consultar o descargar mi constancia de situación fiscal. Una vez que yo pueda visualizarla en la plataforma, en la página, en el portal institucional del SAT, pues ahí me va a aparecer el régimen al que pertenezco, mis actividades económicas. Y fácil, ¿no? Si, si dice recico y tú no hiciste nada, pues quiere decir que en ese inter del primero al seis de enero, pues la autoridad, por ver que te ajustabas al perfil, pues en este caso agarró y te ubicó dentro del reciclo de personas físicas. ¿Ok? Oiga, contador, yo no me quería ir al reciclo. Bueno, recordemos que está ahí también la reglita que me señala en qué momento, siendo de algún régimen distinto que estuviera vigente, o incluso si ya viniera... Eh, pues de origen o de facto dentro del régimen general de actividad empresarial y profesional o arrendamiento, pues yo tendría hasta el 30 de de hasta el 31 de enero para vía este aviso de actualización de actividades económicas manifestarle al SAT que yo eh, pues voy a ser reciclo si es que no me cambió el 6 de enero o que yo no quiero ser reciclo aunque a más tarde del pasado 6 de enero la autoridad me haya cambiado en este sentido, eh, he escuchado la postura de algunos colegas en el sentido de que habrá que enviar este, un caso de aclaración. Mi opinión es que no. Miren, vamos a ponerlo tangible. Si yo soy un RIF que tenía la posibilidad de optar por quedarse en el RIF y de repente la autoridad por X, Y, Z situación me migró al reciclo, pues en mi opinión yo puedo seguir aplicando... Lo que prevé el segundo transitorio del decreto del 12 de noviembre y lo que prevén las reglas eh, recurrentes de la miscelánea que tratan, tratan este tema, pues yo como RIF puedo manifestar que a más tardar eh, eh, el 31 de enero, pues informarle a la autoridad que yo me quiero quedar en el RIF, más allá de que ella haya pensado y, y revisando mis registros, pues que me convenía estar en el reciclo en mi opinión, pues no tendría que enviar ningún aviso. Oiga, contador, fíjese que yo soy del régimen general de actividad empresarial y profesional, o soy del régimen de arrendamiento, y la autoridad me llevó al reciclo. Yo no quiero ser reciclo. Vuelvo a lo mismo. Específicamente en este caso, pues aunque no tendría que presentar nada el 31 de enero porque mi situación fiscal iba a ser la misma, pues yo podría actualizar mis obligaciones porque yo nunca tuve la intención ni tenía la idea de migrar al reciclo. ¿Ok? Hay por ahí, recordemos que es una facultad del cual, de la cual se le dota la autoridad en el artículo 27 del Código, Ahorita también no recuerdo la regla, pero hay una regla que me señala que ante alguna inconformidad, cuando la autoridad me cambie de régimen o de actividad fiscal, pues puede haber algún tipo de aclaración, ¿no? Sin embargo, esa reglita está enfocada para los conceptos que tú facturas. Entonces, para que no se me vayan a confundir. Acuérdense que eh, ya prevé el Código Fiscal de la Federación que cuando haya discrepancia entre tus actividades económicas y el régimen fiscal que ostentes en relación con el concepto de tus facturas, pues ahí la autoridad cuenta con la facultad para poder reubicarte, darte de alta actividades económicas que no tuvieras registradas o incluso cambiarte de régimen. Pero aquí específicamente no es el caso, estamos hablando de una opción. Por lo cual, si a ti te llevaron al reciclo y no querías ser reciclo, pues, en mi opinión, con que lo manifiestes a través del aviso de actualización de actividades económicas, será más que suficiente. ¿Ok? Ahora bien, eh, ¿por qué pudiera venir el tema de la confusión en el sentido de presentar una aclaración? Me voy a regresar a las primeras reglitas misceláneas y ahora sí me voy a la regla 3.13.3. ¿Qué me dice la regla 3.3.3? Pues me habla de aquellas personas que están relevadas o exceptuadas de presentar el aviso de cambio al reciclo. Y esta regla que es la 3.3.3 queremos dejarlo muy puntual y si no, pues ahí está el texto de la miscelánea para que ustedes lo puedan leer, releer y volver a leer. Y que cada quien saque sus propias conclusiones, ¿no? Digo, finalmente, nadie tenemos la verdad absoluta. Pero la regla 3.13.3 me habla específicamente de aquellas personas físicas que tributaban en el régimen de agapes o que realizaban actividades del sector primario y estaban en este régimen que está en el apartado de título 2, personas morales, que es el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, Silvícolas y pesqueras. Entonces, fíjense, en principio, y de acuerdo a lo que prevé la regla 3133, pues estas personas físicas que anteriormente pertenecían al régimen de agapes van a quedar exceptuadas o relevadas de presentar aviso. ¿Por qué? Pues porque en este caso el SAT o la autoridad fiscal, con la información que tienen su poder, pues en automático va a ver si la persona en estricto sentido cumple o no requisitos. Y una de dos, ya sea que lo envíe al reciclo o ya sea que lo envíe al régimen de actividad empresarial y profesional. Y específicamente, aquí es donde yo quiero que, que pongas atención, sí eh, esta reglita que es la 3133, es la que sí señala el tema de una aclaración. Si tú consideras al haber sido de Agapes y al haber estado exceptuado de presentar este aviso y la autoridad te puso donde ella quiso, ya sea reciclo o actividad empresarial y profesional, aquí si tú no estuvieras conforme con la reubicación que hizo la autoridad, el último párrafo de la regla 3.13.3 sí me señala que debes formular la aclaración correspondiente. Oye, yo sí podía hacer reciclo, ¿por qué no me mandaste reciclo la autoridad? Porque en mi opinión no cumples con esto con eso. Ah, bueno, mira, aquí te van las pruebas de que me ajusto al perfil. Pero fuera de todas las otras reglas que tienen que ver con esta migración, cambio de régimen, reanudación de actividades, específicamente la regla 3.13.3 es la que nos habla de lo que viene a ser, eh, pues, un caso de aclaración, cuando yo no estoy conforme en dónde me ubico la autoridad, precisamente porque al quedar exceptuado, yo ni siquiera, pues, vamos a decirlo así, tengo posibilidad de elegir a dónde irme o a dónde quedarme. Obviamente, pues, no va a ser opción quedarme en el régimen de agapes, porque esa posibilidad ya quedó cerrada, al menos para las personas físicas. ¿Ok? Entonces, pues espero que esta plática, esta charla que estamos teniendo este 24 de enero del 2022, pues esté siendo de mucho provecho para ti, te sirva para tomar decisiones y bueno, que puedas ver que no todo es lo que de repente circula en redes, ¿no? Insisto, sin pretender tener la verdad absoluta, pues tal vez valdría revisar las fuentes originales, los textos tal cual. Una cosa es un curso, cuando tú ya traes ahí, pues más o menos digerido el material, el esquema, el cuadro sinóptico. Y otra cosa es decir, bueno, vamos a platicar, vamos a, a repasar, a charlar, a estudiar. Y vamos a sacar cada quien conclusiones, ¿no? Digo, tampoco tiene que ser lo que yo digo. Entonces, en mi opinión, la postura que tengo, pues sería el único caso, cuando hablamos de personas físicas de GAPES que sean reubicadas, y en ese mismo sentido que estaban exceptuadas de presentar el aviso, pues ellas sí tendrían que formular una aclaración para que la saquen donde las ubico el SAT y las reubique a donde corresponde. ¿Ok? Pues bien, vamos a continuar con las reglas de la resolución miscelánea fiscal aplicables a reciclo. Vamos a la regla 313.4. No vamos a seguir como tal un orden. Vamos a ir agarrando ahí lo que consideremos importante. Ahorita ya vamos a trascender el tema del aviso que ya nos llevó más de la mitad del programa. Eh, algo que señala el artículo 113E son los regímenes o el... O, u otros tipos de ingreso con los que puede convivir las actividades económicas que van a estar en el reciclo. Específicamente, el artículo 113E nos habla de que será compatible con el reciclo lo que viene a ser los ingresos por salarios y los ingresos por intereses, por lo cual yo no sé hasta qué punto pues esta reglita, que es la 3134, pudiera resultar útil, por no decir que a lo mejor sería inútil, ¿no? Eh, obvio es que si yo únicamente en reciclo puedo convivir con salarios y con intereses, pues yo no podría en algún momento agarrar y decir, fíjate que arrendamiento lo quiero dejar en el capítulo 3 y nada más me quiero llevar, ya sea mi actividad empresarial o profesional al reciclo. Esto se queda en arrendamiento y esto me lo llevo a reciclo. No podría ser porque el 113E no da esa posibilidad. En ninguna parte del artículo 113E me dice que el régimen de arrendamiento pueda convivir con el régimen simplificado de confianza. Tampoco hay algún apartado del artículo 113E que me diga que actividad empresarial y profesional puede convivir con reciclo. Pero bueno, para eh, calmar, para dar, no, no sé hasta qué punto llamarle eh, cierta certeza, darle ahí cierta idea o que no o que empiece a echar a andar, a volar la imaginación del contribuyente, pues tenemos esta reglita 3134 que me dice que si yo opto por ser reciclo y tengo una actividad o todo el conjunto de actividades que se pueden tener en el reciclo, pues voy a tener que ser reciclo por todas mis actividades y no nada más por alguna o por parte de ellas. Insisto, creo que no era necesario, pero bueno, lo comentamos porque es una regla que también ha llamado mucho la atención. ¿Vale? Ahora bien, recordemos que estos ingresos con los que puede convivir Recico, salarios y en su caso intereses, pues tienen la limitante similar a la que se tenía en el RIF con el tema de los 2 millones. Obviamente, pues el RIF eh, era eh, un poco más compatible, ¿no? Por ejemplo, yo en RIF podía tener salarios, podía tener intereses, podía tener arrendamiento, ¿no? Aquí se descarta arrendamiento, pero tenemos la misma condición. Fíjate que si yo tengo ingresos de reciclo, tengo ingresos de salarios y tengo ingresos de intereses, que son pues, los regímenes que pueden convivir, tengo que estar monitoreando que la suma de esas, de todas esas actividades que conforman esos regímenes, no excedan de tres millones y medio. Oye, ¿por qué quedé fuera del reciclo? Pues porque tu umbral de ingresos superó las expectativas, tres millones y medio. Oye, pero de reciclo solo tengo dos millones. Pues sí, pero súmale salarios y súmale intereses. Y ahí es donde pues ya quedamos fuera de toda posibilidad. ¿Ok? Oye, pero entonces significa que salarios e intereses lo voy a tener que declarar en el apartado de reciclo. No. Cada quien sus cosas, cada cual con su cada cual. Obviamente, pues tema de salarios, quien te retiene, quien declara, quien entera esas retenciones, pues seguirá siendo tu patrón. Tema de intereses, pues la entidad o institución que te pague los intereses. En la declaración anual, pues no se diga, ¿no? No quiere decir que en la declaración anual, como conviví con reciclo, pues te lo tienes que llevar al formato electrónico o al apartado para hacer la declaración anual de reciclo, no únicamente tienes que juntarlos para efecto de monitorear el umbral de los 3 millones y medio. ¿Ok? Y bueno, en ese mismo sentido, la regla 3.13.5, que me habla de ingresos extraordinarios, ¿Sí? Es decir, ingresos no recurrentes, no ordinarios, y que pudiera generarle duda al contribuyente persona física de reciclo, ¿No? Oye, fíjate que acabo de vender mi casa y no la vendiendo cientos mil pesos, ¿no? Y fíjate que sumándolo a mis ingresos de reciclo, pues resulta que ya se el umbral de los tres millones y medio, y ¿qué crees? Peor aún, la enajenación de mi casa no son ni salarios, ni intereses. Por lo cual, la duda que salta a la vista y la incertidumbre que le puede generar al contribuyente es, oye, me tengo que ir del reciclo, tanto porque ya excedí de 3 millones y medio, así también como por el hecho de que es una actividad distinta a salarios y a intereses, la respuesta nos la daría esta regla 3.13.5, que señala diversos tipos de ingreso por los que, en primera, pues no habría una incompatibilidad con el reciclo. Y en segunda, si es que yo obtuviera este tipo de ingresos, pues como tal no me van a computar para el tope o el límite de los 3 millones y medio. Entonces, así las cosas estimados. Está, eh, por citar algunos, ya ustedes lo pueden revisar a detalle, la enajenación o venta de casa habitación. Está por ahí tema de herencias, legados. sí y por ahí a lo mejor obtenemos algún premio, nos sacamos el melate, los pronósticos entonces es importante tener presente este asunto para evitar eh, este, pues cualquier duda, ¿no? Cualquier inquietud al respecto, ¿sale? Pues bien, estimados, recuerden que están en su programa fiscal consentido a través de la señal de census capacitación, transmitiendo en esta ocasión, por un tema eh, de carga de trabajo, pues lo estamos haciendo eh, no en vivo, el programa está grabado, pero no por ello, con menos entusiasmo, o no, conté, eh, no quiere decir que no estemos a gusto y contentos, pues de regresar a esta señal en el año 2022, agradeciendo también el espacio que nos da census capacitación, para poder llegar y comentar con ustedes temas fiscales de gran interés. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a la regla 3137. Un saludo, ¿Eh? Seguramente a estas alturas, pues ya habrá gente que nos estén enviando saludos ahí a través del Facebook Live. Seguramente habrá gente también que ya tenga inquietudes, si bien en esta ocasión, pues no podremos atenderlas en vivo. Déjenme comentarles que eh, ya más tarde o el día de mañana voy a dar seguimiento, voy a monitorear sus dudas o inquietudes que tengan ahí a través de la caja de comentarios del en vivo de Facebook. Y pues vamos a procurar darles seguimiento, ¿no? Darles respuesta, que es la idea, eh, no de que hagan lo que yo les digo, ¿no? O que yo tenga la razón pero sí en cierto modo de que tengan alguna otra opinión, ¿no? Siempre dicen que dos cabezas piensan mejor que una, o que a lo mejor de repente alguien puede llegar y clarificarnos un poquito el camino, ¿no? Bueno, vamos a la regla 3.13.7. ¿De qué me habla? Bueno, me dice que si yo soy un contribuyente del reciclo y tengo mi domicilio fiscal en alguna población o zona rural... Pues en este caso, considerando que ya es un tema de difícil acceso y que no cuente con servicio de Internet. Eh, obviamente esto no es nada más de que yo diga vivo alejado, ¿no? O, o Cristo no pasó por aquí, sino el SAT va a, da, va a dar a conocer en su portal lo que vendrían a ser estas poblaciones o zonas rurales. Ok, pero bueno de a conocer un listado o no, te considere o no, que estás alejado, o que se cuenta o no con servicios de Internet, pues pareciera que también la reglita, pues no nos da ningún tipo de facilidad, ¿no? Básicamente lo que prevé la regla 3.13.7 es que de igual modo, pues tienes que cumplir con la presentación de tus declaraciones. En este caso, pues al estar en alguna de estas zonas esté listada o no, yo lo entendería así, pues vas a tener que acudir a un módulo del servicio de administración tributaria o lo que ellos dan, de, dan en llamar administración desconcentrada de servicios al contribuyente. Entonces, pues ahí únicamente para conocimiento de todos los contribuyentes no hay ningún tipo de facilidad por estar en alguna de estas zonas de difícil acceso. Y bueno, tenemos la regla 3.13.8 que nos señala la plataforma donde se va a presentar como tal la declaración del régimen simplificado de confianza de personas físicas. Y bueno, eh, ya está en su etapa de simulador. En este momento podemos acceder a la página del SAT. Podemos buscar en, perso en el apartado de personas, presentación de declaraciones. Ya hay un nodo ahí donde podemos desplegar diversas opciones para el tema de la presentación de declaraciones del reciclo de personas físicas. Vamos a ver que hay un tipo visor de CFDI de nómina, hay un tipo visor de CFDIs en general, y bueno, insisto, inclusive si yo no fuera del reciclo, en este momento yo puedo acceder a la plataforma eh, considerando que pues, está en su etapa de... Eh, pues, de ensayo, de prueba, su etapa de simulador, ¿sí? Y bueno, podemos echar un vistazo, podemos echarnos un clavado y ver que efectivamente, pues, estas declaraciones van a estar prellenadas. Yo en algún programa que nos invitaron ahí nuestros amigos de Census Capacitación, pues, comentaba que el CFDI, o Comprobante Fiscal Digital por Internet, pues ya nada más tenía de comprobante el puro nombre, ¿No? O sea, aunque a algunos les incomodó o no les gustó mi definición, eh, pues decíamos en este caso, eh, que el CFDI no es más que uno de tantos, no, no, no en el sentido de que tenga o no importancia, a lo mejor ahí fue donde no me supe explicar o me malentendieron, sino que para mi contribuyente es donde yo quiero dejar claro Acuérdense que hay, eh, el tema es bilateral, ¿no? Por un lado está la visión o la perspectiva del contribuyente y por otro está la del de, fisco, ¿no? El Estado en sus funciones de fisco. Para mi contribuyente, el CFDI, pues no es más que otro requisito de los tantos que pudiera haber en la legislación fiscal. Y tan es importante que si no cuento con el comprobante, pues pudiera verse comprometida la deducción. Pero igual puedo contar con el comprobante y si no cumplo algún otro requisito, pues del mismo modo, lo que yo pretendo deducir o lo que pretendo acreditar, pues en estricto sentido pudiera estar comprometido también. ¿Vale? Lo que sí señalaba en ese programa de Noches de census con nuestro amigo Carlos, eh, un saludo para Carlos y, y bueno, también este, toda la, todo el equipo de Familia Census que nos invitó pues lo que sí señalábamos es que para el fisco, el CFDI es la herramienta fiscalizadora por excelencia. O sea, vamos a decirlo de una forma simple, ¿No? Para el fisco, el CFDI lo es todo, es la llave de entrada hasta la cocina, hasta el baño, y si no, para muestra un botón, ¿No? Ahí tenemos este temita que también nos trae zarandeándonos de la del complemento de carta aporte, ¿ok? Pero para nosotros es un requisito más de los tantos que hay que cumplir, no menos importante, pero igual si ese requisito falla, así como algún otro de los que esté contemplado, pues pudiera verse comprometida la deducción, ¿ok? Y bueno, señalaba que de comprobante solo tiene el nombre porque pues imagínate que tienes una revisión de gabinete o que viene la autoridad a revisarte una visita domiciliaria y que te dijera, pues a ver, compruébame este gasto, compruébame esta erogación y pues ¿qué va a ocurrir? Eh, pues a lo mejor yo bien ingenuo, yo bien ternurita, mira Fisco, aquí está mi carpeta digital con todos mis XML, ¿eh? Y seguramente el auditor o el visitador del SAT dirá, este, jaja, a mí eso qué, ¿no? No, pues ahí está mi comprobante fiscal. No, pues sabes que eso a mí no me interesa. Ese yo lo tengo desde que tú lo timbraste. Es más, si un tercero quiere saber si tu CFDI es bueno o es valín, pues lo va a checar directamente conmigo para que tú me compruebes un gasto o una erogación no me sirve tu CFDI. Insisto, yo como autoridad bien podría decirte, pues el XML ya lo tengo. ¿Qué te parece si mejor nos tomamos un cafecito y nos sentamos a platicar de la materialidad? No será por ahí que estamos ante una operación inexistente. Y bueno, ya una vez que trascendamos el tema de la materialidad, ¿Qué te parece si ahora analizamos tu toma de decisiones, tus cursos de acción? Al amparo pues de un recién eh, incorporado, no tiene mucho, eh, artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que pues no nos habla de otro tema, que es la razón de negocios. Jaque mate, contador, el reciclo no tiene deducciones. Ok, pero aparte que el artículo 113G me señala... Para aquellos que se quieren ir al reciclo, eh, nada más porque dicen que ya no van a pedir facturas y que ya se van a quitar la bronca de pedir factura por eso por aquello, basta con echarle un ojo a la fracción cuarta del artículo 113G. Y es esta fracción en específico la que señala como una obligación del contribuyente de reciclo recabar, ojo, recabar comprobantes fiscales digitales por internet de sus gastos e inversiones. Oye, y si no lo hago, pues fácil, ¿no? El artículo 113 e me dice que con que yo incumpla alguna obligación de las que contempla la sección cuarta, capítulo dos, título cuarto, pues la que sea, ¿eh? Puede ser obligación de forma o de fondo, con eso basta para que yo quede fuera del reciclo. Pues vamos a llamarlo así por mal comportamiento, ¿no? Y no solo eso. Me voy a cerrar la posibilidad de que en lo futuro, pues yo pueda regresar al reciclo. Ahora aquí viene la parte interesante en relación con las declaraciones. Son prellenadas. Si te molesta que en cierto modo yo te diga que no tiene mayor utilidad para ti, contribuyentes a FDI, bueno, pues aquí te voy a dar un motivo de peso para que tengas cuidado en el cómo emites. Y en, sobre todo también cómo recabas, cómo le pides a tus proveedores de bienes y servicios, tus comprobantes. Hoy día podemos decir que otra dualidad, otra función que para ti tiene el comprobante fiscal, es que es un prellenado de tu declaración. Y bueno, si el comprobante de ingresos o de egresos está mal, pues ya ni qué te diga de la declaración. No va a estar asentada de manera fehaciente, de manera correcta, la información que debió estar ahí. ¿Ok? Entonces, pues ahí la importancia. Jaque mate, contador, no tengo deducciones. Y el IVA, si está prellenado, el IVA que pagaste a proveedores de bienes y servicios, que tú ahí nada más vas a segmentar cuál es acreditable, cuál es parcialmente acreditable, o cuál de plano ni siquiera es acreditable. ¿Cómo le vas a hacer ahí? ¿No vas a poder capturar esa información? ¿Me explico? Así que mucho cuidado con este tema y hay que estar revisando este asunto del simulador. Pues eh, yo insisto, ¿no? También para armar un buen papel de trabajo... Qué mejor papel de trabajo que aquel eh, que prácticamente tengo ahí a la mano la información, ya sea para capturar o en el caso de una declaración prellenada para validar que efectivamente lo que está sentado en CFDI pues es lo que corresponde a lo que está precargado en la declaración. Otra cosa que me gustaría comentarte aprovechando el viaje aquí en este ah. programa fiscal con sentido a través de Census capacitación pues es que eh, no solo importa el CFDI y la declaración. Por ahí hemos escuchado a algunos colegas que señalan que el CFDI lo es todo. Tengan cuidado. Tengan cuidado porque no olviden que no solo existe la ley de ISR, no solo existe el 29A de código, existen otros ordenamientos. Por ejemplo, se me viene a la mente el 17HBIS del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de la figura de la restricción de sellos digitales. Ese bloqueo temporal que yo pudiera tener de estos certificados y que a lo mejor de momento, cosa de un día, dos días, o X número de días, pues me deje a mí impedido para facturar y pues en consecuencia impedido para operar. Vale. Bueno, acuérdate que ahí también ha, ha habido reformas ¿eh? en los últimos años y la más reciente es que si no es coincidente la información de tus declaraciones con lo asentado en CFDI, tabla, y pudieran restringirme mis sellos. Pero ahora ya se adecuó la redacción. Me dice también que si no es consistente la información con estados de cuenta bancarios. Además, acuérdate que la autoridad fiscal ya no va a tener cada año tu información. Depósitos en efectivo, sin abundar más en ese tema, ¿eh? Que cómo les gusta y cómo los confunde, ¿no? Pero esa información, de entrada, a saber, y así lo prevé la miscelánea fiscal desde su apartado de disposiciones generales, pues que no hay secreto bancario para el fisco. Lo segundo, pues cuando hablamos netamente de efectivo o de cash, pues cada mes la autoridad le va a tener que estar reportando esa información. Más bien, las entidades financieras le van a tener que estar reportando esa información al fisco. Obviamente, pues en algún punto, ya sea por un lado o por otro, esa información va a llegar a manos del SAT. No te confundas con lo que lees. Si de repente tú te emocionaste porque dijeron que el SAT no va a fiscalizar depósitos en efectivo que no hay problema con las tandas, que no hay problema con las menis, etcétera. Bueno, pues ten cuidado. Coincido con el SAT, ¿no? Si tú abres la ley del impuesto sobre la renta, ni en el artículo 1, ni en ningún apartado te va a decir que graben o que estén sujetos a pago de impuesto los depósitos. Habla de ingresos. Si te vas a la ley del IVA, te vas a la ley del JEPS pues ahí ni siquiera habla de ingresos, habla de actos o actividades que en algún punto pueden identificarse con un ingreso y que ese ingreso pues puede llegar a mí ya sea en forma de depósito bancario o de cualquier otro modo, ¿no? Incluso se maneja la figura de satisfacción del acreedor. Entonces, estimados, no todo lo que brille es oro, no toda la información que circula no quiere decir que no sea cierta tampoco, ¿no? Pero cada quien le da su propio tinte, cada quien le da su propia interpretación. Y luego se vuelve como teléfono descompuesto, ¿no? Ya nada más, pues va llegando toda deformada. Y luego ya cuando hacen las preguntas en los cursos, dices, híjole, pues ¿quién te confundió tanto, no? ¿Quién te dañó, no? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Sí, de primera mano, pues lo que tiene la autoridad ahí más fácil, ahora que va a ser el tema del reciclo y estas declaraciones prellenadas, pues son tus comprobantes y la declaración. Y a lo mejor de momento, si coincide el comprobante con la declaración, pues a lo mejor le va a dar palomazo de mientras, ¿no? Pero en algún momento el destino te puede alcanzar y cuando la autoridad detecte también alguna discrepancia a nivel de depósitos en efectivo, o de cualquier transacción o tipo de movimiento en tu banco, sea transferencia, cheque, etcétera, pues por ahí también te puede llegar la bronca, ¿no? Y otra vez, pues no es coincidente, te restringimos ellos. Y bueno, todo lo que puede desembocar. Entonces tengan cuidado con eso, no todo es el CFDI. ¿Sale? La regla 3.13.9, que considero que tampoco era necesario incluirla, pero bueno, que me señala que para efectos del ISR el ejercicio, pues se va a hacer por separado el tema de salarios e intereses con el tema de los ingresos que provienen de las actividades que tengo dentro del régimen simplificado de confianza. Ok. Luego tenemos también el artículo 3, 3, 11 la regla, perdón, ya, ya estoy hablando de artículos, ¿no? Ya, ya me pegó el lunes. Entonces la reglita 3, 3, 11 señala que voy yo siendo de actividades del sector primario que hubiera optado por reciclo o que la autoridad me ubicó ahí en el reciclo, siempre y cuando el 100% de mis actividades, así como lo prevé el noveno párrafo del artículo 113e, 100%, ¿eh? No el 90, que eso pues era cuando estábamos en el régimen de agapes de persona moral, ¿no? Aquí ya cambia. Ahora, no se confundan, si no tengo 100% de actividades de agapes, no quiere decir que no pueda ser reciclo. Puedo ser reciclo porque se considera actividad empresarial, ¿ok? Pero si no es el 100% de actividades identificadas con su sector primario. No obstante que sea reciclo, pues no puedo aplicar el beneficio de los primeros 900 mil pesos de ingreso exento. Entonces, para que también no se me confundan con eso. Ahora bien, lo que precisa la regla 3, 3, C, 11 pues va únicamente en el sentido de que yo voy a empezar a pagar el impuesto, no por el total cuando exceda los 900 mil, los 900, sino únicamente por la parte que exceda, a partir de ahí, todo excedente que haya ahí hacia adelante, pues es sobre lo que se tendrá que pagar impuesto sobre la renta. ¿Sale? Me voy a ir hasta la regla 31320 y el día de hoy vamos a cerrar con esta, que es el tema del acreditamiento del IVA por contribuyentes del régimen simplificado de confianza. Este tema que también ahí eh, pues nos daba mucha comezón, ¿No? En el sentido de, oye, voy a poder acreditar eh, el IVA de mis gastos y de mis compras, ¿Y por qué votaba esa situación? ¿Por qué nos traía a mí medio eh, loquitos este este asunto? Pues porque el artículo 5 de la ley del IVA señala que para poder acreditar el impuesto al valor agregado que yo le hubiera pagado y que a mí me trasladaron mis proveedores de bienes y servicios, pues que tendría que ser con respecto o en relación a erogaciones estrictamente indispensables. ¿Sí? Es la misma ley del IVA la que señala que se entiende por estrictamente indispensable, pues en el sentido de que sean conceptos deducibles, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Si bien este apartado, este esquema o este régimen simplificado de confianza no tiene deducciones, ni deducciones estructurales, ni deducciones personales, pues siempre fui de la opinión, no porque yo tuviera la razón, o sea, mi lógica me lo hacía pensar, no es así de ese tipo de, como lo dije hace 10 años, eh, ya les había avisorado que no iba a haber problema para acreditar el. No, no, no, no, no, no me malentiendas. Me refiero a que buscando la lógica de fondo, una interpretación armónica de las disposiciones, pues en mi opinión, si bien no tenía deducciones, pues sí tenemos, más allá de que yo no pudiera equipararlo a que fuera deducible para ISR, pues sí tenemos gastos y tenemos compras que en cierto modo, más allá de que se me permita. Eh, disminuir o no la base, ciertos conceptos, pues que sí tienen estricta indispensabilidad. Pero bueno, también comentarte que eh, la redacción es un poquito desafortunada, ¿no? En el sentido de que dice siempre y cuando el gasto sea deducible, aunque no tengas deducciones, ¿no? Así como que medio Cantinflea, o dices ¿qué quiso decir la reglita? Pero bueno, estimados, entonces, ahí ya pues podríamos decir que es un posicionamiento, ¿no? Ya con esto nos manifiesta y nos deja claro que la autoridad tiene el criterio de que el IVA lo vas a poder acreditar. Aquí la complejidad va a venir de que, insisto, la declaración está precargada, por lo que habrá que hacer un buen papel de trabajo. Habrá que hacer ahí algunas pruebas, aunque pues no, no es tan fácil porque lo que pudiera estar precargado no aparece ahí como para editar o poder poner ahí cierta cantidad. Pero bueno, no no, no no nos hace daño investigar, no nos hace daño ser curiosos. Y estimados, pues ya estamos pasando un poquito de la hora. Yo les agradezco la atención que tuvieron para con un servidor. En este su programa fiscal consentido a través de la señal de Census Capacitación. Así que familia Census, nos vemos en dos semanas con un capítulo más de este su programa fiscal consentido. Muchas, muchas gracias, les mando un abrazo, voy a estar atento a sus comentarios, aunque fue grabado el programa, pues les envío un saludo, les agradezco todos los comentarios que haya habido durante la sesión, y nos vemos en dos semanas. Por favor, cuídense mucho, hasta luego, excelente inicio de semana. Gracias. Census quiere brindarte una mejor preparación. Por ello, tenemos los siguientes cursos para ti. Para nuestros cursos de enero Régimen simplificado de confianza para personas físicas y morales, 22 de enero Cómo atender los requerimientos de la autoridad, 25 y 27 de enero Repse, Ixoe y Sisu, 29 de enero Tratamiento fiscal de las pérdidas en personas físicas y morales, 29 de enero para nuestros cursos de febrero, Prima de Riesgo de Trabajo, 5 de febrero. Ayer de Nóminas para Principiantes, 12 de febrero. Sociedades y Asociaciones Civiles, 19 de febrero. Y no te pierdas nuestro evento presencial para iniciar el año. Diplomado de Control Interno y IPS en vivo desde la Ciudad de México y simultáneamente por Zoom, con el contador público Martín Rojas Tamayo, los días 17 de febrero, 3, 17 y 24 de marzo y 7 de abril de 2022. ¡Inscríbete ahora, ya que el cupo es limitado! Conoce nuestras membresías. Membresía Plataforma, con acceso a nuestros cursos grabados por un año, constancias de participación por cada curso finalizado y descargas de material de apoyo. Membresía Light,